Calidad de vida, hoy te voy a hablar concretamente de cuatro pasos hacia tu felicidad. Cuatro pasos muy, muy, muy básicos, muy, muy, muy sencillos. Pues si estás empezando a conocerte, empezando a buscar respuestas, empezando a creer en ti. En definitiva, son pasos realmente sencillos. Mira, el primero, como base para tener mayor y de mejor calidad una resiliencia vital, es decir, la capacidad de afrontar todo aquello que te venga en la vida y que no te quiebres a la primera. Te recomiendo, por ejemplo, un curso de milagros. Evidentemente puedes elegir también lo que a ti te apetezca, la Biblia, el Corán, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento o cualquier tipo de libro exotérico, espiritual, holístico que llene tu mente y tu corazón. Sobre todo que te sirva como de guía de vez en cuando. Dónde aferrarte, dónde apoyarte. <coughs> Algo externo a ti. Que no tenga ningún tipo de influencia. Que no sean tus padres, que no sea ningún familiar, que no sea ningún tutor. Que no sea nadie que no tenga ningún interés hacia ti o hacia tu economía. Básico. Para que tú te hagas tus propias preguntas, saques tus propias conclusiones, indagues, investigues y en definitiva, busques la felicidad. En ese proceso psicoespiritual. Luego, número uno, base de la resiliencia vital, un curso de milagros. Número dos, como base igualmente, base de una de las muchísimas herramientas a las que puedes acceder de desarrollo personal, de crecimiento, de potenciamiento de la autoestima, es la numerología. Te invito a que indagues en la numerología. Partiendo de tu fecha de nacimiento empezarás a descubrir un mundo de quién eres tú sin saberlo. Un mundo de información desde la que tú ya tienes al nacer sin saberlo. Te ayudará a encontrar muchas respuestas a preguntas que te hagas. Te ayudará también a guiarte de alguna forma sobre ti mismo. En el presente y hacia el futuro. Y muchas veces entenderás tu pasado. Número 2. Base de herramientas de autoconocimiento. Número 3. Meditación diaria. Base de meditación diaria. No te apures. Tú puedes meditar realmente en un minuto al día. Solamente has de poner el foco y la atención en querer hacerlo. La idea principal de la meditación, aparte del autoconocimiento, es la relajación muscular, la relajación mental y la posibilidad de conocer la creatividad y la imaginería que tienes en tu mente. Con la meditación puedes encontrar momentos importantes y esenciales de felicidad cada vez que tú lo desees. Por supuesto, también te ayuda a autoconocerte y darte cuenta de las partes positivas y aquellas que puedes potenciar también. El meditar es como un deporte. Hace las mismas funciones positivas, psicológicas y fisiológicas. Y tú dirás, pero si yo medito en un sofá o medito encima de la cama, ¿cómo van a ser fisiológicas? Sí. Si tú todos los días meditas y estás ocupado en hacerlo, en conocerte y en llevar esa dimensión a tu vida presente, no vas a tener ningún tipo de somatización fisiológica. Por lo tanto, también influye en excluir las somatizaciones de tu vida. Y por último, básico también, el autorreto. Es decir, que te pongas retos que creas, que veas que puedes conseguir. Retos terrenales, pisando el suelo. Y que sin embargo te provoque el aprender más en esta o aquella área para llevarte a conseguir, en diferentes etapas, a ese objetivo final. Así, encontrarás que es positivo, fácil, sencillo y, sobre todo, feliz el proceso de ir llegando a pequeñas metas. El poner en tu mente, en modo reto, supone una felicidad continua, instantánea, llevadera, prolongada y sostenible. La felicidad es el proceso de vivirla en sí mismo hacia esos objetivos que tanto deseas. Por lo tanto, si te pones pequeños retos, estás constantemente poniendo en acción todo tu cuerpo, toda tu mente y toda, eh, toda tu pasión y anhelo para conseguir aquello que deseas. Por lo tanto, te sientes vivo, te sientes bien, te sientes feliz. Tienes un objetivo, tienes un para qué en tu vida. Eso es esencial. Por lo tanto, te acabo de mostrar cuatro bases esenciales para ir hacia tu felicidad ya. ¿A qué esperas? Y te voy a dejar, como siempre, el consejo típico y real que siempre te dejo, y es no pares de hacerte preguntas. La autodinámica que te puedes poner a ti mismo en este caso es no parar de hacerte preguntas, empezando con tu para qué. ¿Para qué quiero esto o lo otro? Y a partir de ahí, aplícale estos cuatro pasos hacia la felicidad, que son, te repaso, la resiliencia a través de un curso de milagros o algún libro que a ti te motive a andar en la vida, a ser feliz en la vida, que te provoque ganas de estar en ella. Dos, indagar a través de la numerología en quién eres, qué había en tu pasado y dar ciertas respuestas que te van a sorprender y muy positivamente. Tercero, meditar diariamente. Una hora, 15 minutos, 20 minutos, sentado, echado, con los ojos cerrados... Con los ojos abiertos. Sí, sí. Se puede meditar con los ojos abiertos. En los trayectos. Andando hacia el Andando hacia el gimnasio. Andando por el campo. Con los ojos abiertos puedes ir meditando y adecuando los pensamientos y los mensajes a tu propia mente. Sí, sí. Claro que se puede. Y por último. Número cuatro. Ponerte pequeños retos. Pequeños retos día a día. Retos salvables, retos que sepas que vas a poder llegar a ellos, retos que te ayudan y te empujan a continuar hacia adelante día a día, minuto a minuto, de forma feliz, concreta y en ese contexto tan personal tuyo, que te hace sentir válido, que te hace sentir que estás en este mundo para algo, por algo, y por tanto sentirte pleno. Nada más, amigo amiga. Espero que te haya gustado. Un abrazo. Hasta la siguiente.